¡Pillad todos un arma! Es mejor llevarla y no usarla que necesitarla y no tenerla. ¡Holy shit! ¡Zombies! ¡Hay que encontrar las escaleras! ¡Pille un chute! ¡Pille adrenalina! Yeah. Vomito. ¡Sí! Recargando. Voy a cargar. De lujo. Allá va el vómito. Venga, todos al ascensor. Joder. Vaya pesadilla. Es el apocalipsis, zombie. ¡Menuda mierda! ¿Qué coño vamos a hacer?